Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido una vez más al canal de Amenofis, el canal que te adelanta tecnológicamente. Hoy vamos a hablar de las Orgonitas y del Orgón. Vamos a tratar de profundizar en este tema para que nos quede una idea clara y logremos tener una base y un fundamento a la hora de pensar, hablar, de qué es el orgón. El orgón es descubierto por Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es un científico que desarrolló ciertos mecanismos para generar y acumular una energía a la que él llamó orgón. La energía orgón la podés ver fácilmente, eh, observando la cima de los árboles donde hayan árboles más que nada si son árboles que terminan en punta lo vas a ver mejor bien cuando observes árboles fíjate en la copa de los árboles y vas a ver que tienen como un halo fantasma de color azul eso es el orgón bueno vamos a mirar eh, un poco cómo se mueve qué es lo que le gusta al orgón digamos en cuanto a las formas materiales Bien, Wilhelm Reich describe en sus textos que la velocidad del orgón es milímetros por segundo, o sea que de todas las energías que conocemos esta es la más lenta. Sería como la energía tortuga, milímetros por segundo, y para hacer una comparación él decía que la energía se movía a paso de hormiga. Bien. Cuando nosotros eh, tenemos un fundamento de esta clase, podemos inmediatamente relacionarlo con, por ejemplo, el Tai Chi. El Tai Chi es un arte que se expresa a través del cuerpo de manera lenta. Generalmente vemos a gente que está practicando Tai Chi y todos se mueven lento. Bueno... Entonces podemos ver que estas personas que están haciendo Tai Chi están moviendo el fluido orgón que va a milímetros por segundo, por lo tanto para moverlo tenés que moverte lento. Bueno, primer punto, ¿no? Ya más o menos ahí podemos relacionar dónde se está el orgón en, en lo que es la cotidianidad nuestra, ¿no? Bueno, en la copa de los árboles tenemos el orgón. Y en los movimientos lentos del Tai Chi tenemos el Orgón. ¿Dónde más tenemos el Orgón? Eh, bueno, muy probablemente el magnetismo de un imán sea Orgón. O sea que el imán sea un Orgonite. Pero eso lo vamos a dejar ahora de lado para ver si se engancha eh, con la teoría. Luego de que profundicemos y busquemos fundamentos. Vamos a dejar al imán a un costado como un misterio por ahora. Y vamos a seguir buscando el orgón en lugares eh, comunes que nosotros sabemos. Bueno, otra referencia que tengo acerca del orgón... ...la primera es que se mueve a milímetros por segundo... ...y la segunda es que le encanta subir por cosas. Significa que si vos pones una botella en la tierra el orgón inmediatamente va a subir por esa botella, hasta el pico de la botella. Bueno, es por eso que los árboles hacen subir el orgón hasta la copa. O mejor dicho, el orgón le encanta trepar, y donde encuentra un árbol, se lo trepa. Y bueno, ¿y qué pasa ahí en la copa del árbol? ¿El orgón solo se queda ahí? No, el orgón sube hasta la copa del árbol, y se ve que el árbol... Eh, o mejor dicho quizás eh, la gran masa orgónica que se junta en el árbol hace que eh, este orgón que sube a la copa del árbol siga subiendo o sea que es de la copa de los árboles salen como una clase de mm, cuerdas de orgón que suben hasta la troposfera pueden subir en modo cuerda o pueden subir en modo plasmoide o sea que se, se, se surjan fragmentos de este orgón, que se vaya separando del gran volumen de orgón que hay en el árbol, pequeños volúmenes se van separando que van subiendo a la troposfera. Bueno, el orgón tiene dos clases de espectro. Está el orgón magnético, el cual Wilhelm Reich trabajó con él, pero está el orgón radiante, que este, eh, bueno, lo vamos a dejar a un costado para analizarlo luego porque digamos que tenemos más bases y fundamentos con respecto al orgón magnético pero con respecto a las bases y los fundamentos de la energía que nos dice que solo existe una magnética y su contraria que es la eléctrica en el orgón magnético y en el orgón radiante va a pasar lo mismo o sea, estamos hablando de la misma energía que se concentra y se le dice magnético. O se disuelve y se le dice radiante. Bien. Lo que vamos a ver después. Con respecto al orgón radiante. Es si el orgón radiante. Es la energía radiante de Nikola Tesla. Eh, si llega a ser así. Bueno. Vamos a poder reunir. Una muy interesante teoría. Donde. La parte electrodinámica. Eh, entre. Entre en sincronía con esto que son acumuladores de orgón. Bueno, entonces ya sabemos que el orgón se mueve a milímetros por segundo y que le encanta trepar cosas. Si le encanta trepar cosas, y que por ejemplo empíricamente los encontramos en la copa de los árboles, entonces ahí podemos comprobar que al orgón le encanta trepar cosas. Bueno, vamos entonces también a concluir de manera empírica que las montañas... Eh, digamos en la copa de las montañas, en la cima de las montañas, perdón, se encuentran eh, grandes concentraciones de orgón. Es así que nosotros miramos paisajes de montañas y vamos a observar esta luz azul que se encuentra en las montañas. Bueno, entonces eh, al orgón lo encontramos en la cima de las montañas, en la copa de los árboles, moviéndose a milímetros por segundo. Bien, ¿qué más podemos decir del Orgón? ¿Qué otro fundamento? Bueno, eh, ah, ¿de dónde sale? Bien, el Orgón es éter ralentizado. El éter es un fluido electromagnético que viaja por el espacio a 600.000 km por segundo, o sea, al doble de la velocidad de la luz, por lo tanto es invisible. Cuando este éter cruza el volumen de una argonita, se ve ralentizado por las vibraciones atómicas de esta mezcla. En su ralentización se separa, digamos que el espectro del eh, éter no solo se ralentiza a la mitad de su, velo de, de su velocidad, sino que se separan. Se separan en una proporción 50 y 50. O sea, el fluido magnético se separa por un lado y el fluido eléctrico por el otro. Eh, digamos, en el caso de las organitas, tenemos 50% de un material orgánico y, de, y 50% de uno inorgánico. Bueno, la parte magnética permea en la parte inorgánica, que puede ser cera, resina, epoxi. Ahí es donde permea la parte magnética. Y luego, en las limaduras de metal, es donde el orgón radiante va a ir por sentirse atraído y luego va a ser eh, reflectado, reflejado a través de la misma estructura de la limadura. Entonces, por un lado, eh, nosotros tenemos el material orgónico que va a permear el magnetismo y lo va a guardar, pero por el otro lado, la limadura metálica va a llamar como una antena, a la energía radiante y la va a reflejar. Por lo tanto, en el Orgonite vamos a tener una condición de acumulador magnético, pero al, al mismo tiempo va a estar emitiendo una radiación eléctrica. Bien, entonces en un Orgonite tenemos eh, digamos, un objeto que guarda un volumen magnético... Pero a la vez, emite un volumen o un rayo eléctrico. Bien. Esto significa que si lo tocamos, estaríamos induciendo a nuestro cuerpo el espectro magnético. Pero si nos acercamos nomás, nos estaría dando el espectro eléctrico. Bien. Entonces con esto vemos que también el Orgonite tiene dos maneras de uso. Uno donde el Orgonite toca a, al objeto, que puede ser... En nuestro cuerpo o un objeto. Y de esta manera se dice que el objeto se bioniza. Eso es cuando eh, el generador de orgón entra en contacto con otro objeto. Los objetos se bionizan cuando están directamente en contacto. O sea, que la bionización se lleva a cabo cuando el orgón magnético puede pasar de un lado al otro. Y eso se lleva a cabo a través del contacto. Bien. Por el otro, cuando solo nos acercamos o acercamos el objeto, el objeto recibe la radiación eléctrica del organite. Por lo tanto, eh, bueno, ahí vamos a decir que se organizó. O sea que tenemos dos aspectos, la bionización y la organización. Eh, cuando uno se organiza es de modo radiante y cuando uno se bioniza es de modo magnético. Bien. El terapéutico aquí es el radiante. O sea, cuando nosotros estamos cerca de un organite... ...este organite va a estar trabajando de modo terapéutico con nuestro cuerpo. Pero cuando lo toquemos nos va a ionizar ...y ese es un aspecto que todavía no está estudiado. Cuando el fluido magnético eh, entra en contacto con nuestro cuerpo... ...y nos bionizamos. Ahí no se sabe qué es lo que pasa. Eh, cuál es el impacto, digamos... Eh, terapéutico a nivel celular y a nivel eh, parasitario porque digamos tenemos eh, por un lado un cuerpo el cual necesita levantar su carga eléctrica pero también tenemos un parásito al cual si le llega la carga eléctrica se molesta y bueno se arma una revolución si la carga eléctrica es alta el parásito muere si la carga eléctrica no es alta el, para el parásito solo se debilita entrando en modo eh, en modo tipo instinto, supervivencia Y bueno, se vuelve un poco más agresivo eh, Esto, bueno, solo lo puede vivir una persona sintomática El hecho de saber si el ácaro se molestó o no Una persona asintomática directamente no va a sentir nada O quizás sienta algún que otro temblor O dolor en la cintura generalmente, ¿no? Cuando nosotros sentimos dolor en la cintura, es que los parásitos nos están mordiendo. Los parásitos son sensibles a los cambios atmosféricos. Por ejemplo, cuando va a llover, ellos se debilitan. Entran en modo supervivencia y nos empiezan a morder más de lo habitual. Resultado, nos duele la cintura. Y decimos, va a llover, porque nos duele la cintura. Bueno, eh, pasemos al tema del orgón. Eh, mi primer generador que yo hice era un generador eh, más magnético que radiante tengo el video, el otro día lo vi y me llamó la atención que yo en ese momento no sabía pero bueno, informo así en el video digo, bueno, hice el primer generador eh, me tiemblan los brazos, me duele la cintura eso lo digo en el video yo en ese momento no sabía que eran los parásitos pero bueno noté ahora que digamos que he juntado tanta información y que sé cómo responden los parásitos sé que en ese momento me estaban eh, mordiendo mucho más de lo habitual bueno eh, por eso digo eh, hay que ver el tema de la terapia con orgón que pareciera que bueno la influencia es mejor cuando el orgón IT no está directamente en contacto con uno sino en una distancia prudente. Bien, ¿qué otra cosita podemos eh, decir del orgón? Podemos decir que el cielo es azul por el orgón, que el mar es azul por el orgón, que nuestro cuerpo trabaja con energía vital, que es el orgón, em, que las plantas tienen energía orgón, que es azul, y que, por ejemplo, eh, es lo que comen los parásitos. O sea, los parásitos pareciera que buscan el orgón. Y esto se me acaba de ocurrir ahora. Porque observando las plantas apestadas... ...observo que una planta apestada, sus hojas... ...se tornan de color amarillo, habiendo sido verdes. Significa que si el verde se compone de azul y amarillo... Y de repente el verde se pone amarillo. Es porque le falta el azul. Entonces una hoja apestada que se pone amarillo. Que se pone amarilla. Es porque la peste le ha comido el azul. Le ha comido el orgón. La energía vital. Ok, los parásitos entonces eh, lo que hacen es comernos la energía vital. El orgón. Bien, entonces esto significa que también el orgón a ellos los va a desvitalizar. Porque ellos pueden estar eh, simplemente desvitalizándonos. No solo, o sea, no significa que, que ellos se alimenten del orgón. Quizás nos sacan el orgón por una cuestión de ir desvitalizándonos y que nuestro cuerpo no tenga la carga como para defenderse de ellos. Bien, entonces, por último decir que, bueno, una persona hizo un experimento. Se reunió con personas para hacer unas mediciones con unas máquinas muy caras que solo las tienen empresas muy ricas. Son espectrógrafos que miden masas atómicas y isotopos. Bien, estaban haciendo unos estudios y esta persona dijo voy a medir, voy a aprovechar. Y medir un orgonite. Ya que estas máquinas me permiten medir espectrografía de masas e isótopos. Voy a ver, voy a poner el orgonite, dijo. Y voy a ver que me muestra la máquina. Bueno, ¿cuál fue el resultado? La máquina le mostró que el orgonite estaba despidiendo un rayo gamma. O sea, esta persona comprobó que realmente del orgonite está saliendo luz. Eh, de longitud de onda del rayo gamma. Bueno. Volvemos al principio, el éter cuando atraviesa el organite se ralentiza a la mitad de la velocidad y sale como un rayo de luz. Ahí está el rayo gamma. Bien, entonces desde todos lados eh, estamos observando que la teoría se cierra en un buen fundamento, o sea, el éter. El éter es el responsable de todos los fenómenos que hoy por hoy decimos misteriosos, pero porque estamos negando el éter entonces el fenómeno se vuelve misterioso. De incorporar el éter en la teoría, no tiene nada de misterioso que una organita emita un chorro de luz. Bien, entonces, eh, por un lado tenemos una parte que no está experimentada, que es la parte del orgón magnético, que sería la parte energética más fuerte del orgón, es el condensado. Y lo que sí está revisado terapéuticamente es la parte de la radiación de este orgonite, que es el orgón radiante. Bueno, los orgonites se pueden hacer con limaduras de hierro y con limaduras de aluminio, o sea, uno y uno. El que, el que hagamos con limaduras de hierro va a generar orgón magnético, y el que hagamos con limaduras de aluminio va a generar eh, orgón radiante. Bien. Entonces, para, eh, para sesiones terapéuticas, o para tener este aparatito a modo terapéutico, vamos a diseñar eh, orgonites con virutas de aluminio. Bien. Ese sería el terapéutico. Bien. Vemos que las orgonitas a veces tienen formas y que tienen piedras de cuarzo adentro, bobinas y esas cosas. Bueno, todo eso funciona perfectamente digamos lo que hace es redireccionar la energía e intentar darle un flujo electrodinámico por eso se le introducen generalmente espirales o bobinas la energía al entrar en la espiral o en la bobina va a generar dos tipos de dirección cada bobina tiene dos tipos de dirección partiendo desde el centro hacia los eh, extremos. Bien, es ahí donde a la energía le queda cómodo eh, partirse en dos, a través de una bobina o una espiral. Eh, digamos que es una invitación a que una energía corra en un sentido y otra energía en el otro sentido. Bien, entonces todo lo que son espirales y bobinas adentro de estas eso es válido, funcionan. O sea que establecen un mayor equilibrio Dentro por de este generador O sea, la organita es un generador Luego Los distintos eh, eh, Pequeños cositas Que nosotros le podríamos poniendo eh, Lo que van a hacer es darle un equilibrio A esta gener eh, generación de energía Bien La piedra se le coloca Porque es radiante Y habíamos dicho Que la energía terapéutica debe ser radiante Bien, la piedra es una piedra de cuarzo El cuarzo eh, es bien sabido que eh, trabaja como un amplificador. Digamos que amplifica las señales que le llegan. Por lo tanto, si está en un lugar donde hay orgón, va a estar amplificando ese orgón. A la vez, va a estar eh, como emitiendo energía radiante. Por lo tanto, reconvierte la energía magnética, la vuelve radiante. Por lo tanto, eh, podríamos decir que si nuestra orgonita estaba generando eh, orgón magnético, que en este momento no lo, no lo tenemos como terapéutico, digamos, hay que examinarlo un poco más. La piedra se encarga de generar eh, orgón magnético en radiante. Bien, entonces tenemos el orgonite con limaduras de aluminio, una bobina y una piedra. Bien, con esas tres cositas realmente logramos que el orgón esté eh, divertido. Por, o sea, me refiero a en movimiento, ya que sabemos que el orgón que pierde el movimiento eh, se le llama orgón muerto, se estanca, y eh, ocurre exactamente lo contrario a nivel terapéutico. Este orgón nos enferma. Entonces, bueno, nosotros tenemos en las orgonitas un material que eh, ralentiza el aéter a la mitad de la velocidad, entonces ahí tenemos un generador. Tenemos una bobina que le da como un efecto electrodinámico. Y tenemos una piedra que convierte el orgón magnético en radiante. Para tener un buen campo radiante en nuestra pieza de orgonita. Bueno, entonces, eh, luego de este. Este, este, este. ¿Cómo le.? Se me fue la palabra de la cabeza. Eh, Luego de esta observación profunda que acabamos de hacer entre todos, ¿no? yo la voy guiando, pero en tu cabeza van ocurriendo los procesos. Entonces, esto es una observación profunda que nos deja ver eh, cuáles son los verdaderos fundamentos del Orgonite. Bien, entonces eh, ya entendemos de qué manera trabaja el Orgonite radiante de modo terapéutico. Ahora vámonos al orgonite magnético. El orgonite magnético es una pieza igual al orgonite radiante, solo que le hemos cambiado las limaduras de aluminio por las de hierro. Y esto ha generado un orgón magnético. Bien, el orgón magnético se usa para hacer llover. Eh, se lo conecta a tubos, como habíamos dicho, al orgón, al, al orgón magnético le encanta trepar. Por lo tanto, ni bien ve los tubos, los trepa. Y los tubos se direccionan eh, en dirección oeste. El orgón sale por la punta de los tubos, va subiendo a la troposfera En la troposfera se empieza a acumular. El orgón magnético es, eh, por así decir, negativo. Y lo que hace es repolarizar las nubes a modo negativo la nube al tener como por así decir un cable de orgón magnético de la nube hasta la Tierra hace que por, eh, digamos eh, haya una diferencia de potencial allá arriba en la nube como si fuera la Tierra es ahí que atrae mucho más rápidamente las radiaciones cósmicas de la ionosfera y es así que la nube se ve atravesada por radiaciones ionosféricas creando más hidrógeno Sabemos muy bien que cuando hay radiación del sol se crean las nubes solas. La misma radiación crea las nubes. Entonces, cuando nosotros tiramos orgón magnético a la troposfera lo que hacemos es llamar la radiación. La radiación viene, crea más hidrógeno, pero a la vez la nube está negativizada por el orgón magnético. Entonces se crea el fenómeno de la nube de tormenta. Y es así que llueve. Bien. Haciendo lo mismo, pero con orgón radiante, deshacemos la nube. Bien, bueno, esto es un cortito. Más que nada eh, fue mi análisis profundo acerca de los fundamentos que yo tengo con respecto al orgón y más o menos cómo lo podemos visualizar trabajando para determinar eh, empíricamente cuál es el orgón terapéutico y cuál es el orgón que se usa para hacer llover. Bueno, agradezco tu tiempo. Te mando un abrazo, te espero en el próximo video y muchas gracias.